Buenas tardes, Puerto Rico. Muchas gracias por acompañarnos. Les habla Madeline Ortiz. Esperamos que todos estén muy bien y les damos la bienvenida a los sorteos de la Lotería Electrónica para hoy, sábado 17 de septiembre de 2022, que estaremos celebrando los sorteos de Pega 2, Pega 3 y Pega 4. Los mismos serán certificados por la auditora María Ocasio Saez de la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro and Company y supervisados por el personal de Seguridad de Lotería Electrónica presente aquí en el estudio. Atención a todos nuestros jugadores. El sorteo de esta noche pautado para las 9 de la noche ha sido pospuesto hasta nuevo aviso debido a las condiciones climatológicas. Pendiente a nuestras redes sociales para conocer detalles sobre la nueva fecha del sorteo. Para hoy sábado, el Powerball tiene un premio de 225 millones de dólares y para el próximo lunes, Loto Cash cuenta con un premio de $950 mil dólares, mientras que la doble revancha tiene 520 mil dólares. Baja el app de lotería electrónica donde además de ver nuestros números ganadores y escanear tus boletos para saber cuánto ganaste, podrás participar de concursos y promociones. ¿Qué esperas? Bájala ya.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 segundo número es el 4 el número ganador del pega 2 es el 6 4, repito el número ganador del pega 2 en la tarde de hoy es el 64 ahora continuamos con el pega 3 muchísima suerte Puerto Rico, ese boleto en mano el número ganador del pega 3 comienza con el 9 segundo número es el 8 tercer número es el 3 el número ganador del Pega 3 es el 983. Repito, el número ganador del Pega 3 en la tarde de hoy es el 983. Y ahora concluimos con el Pega 4. ¡Mucha suerte, familia! El número ganador del Pega 4 comienza con el número 6. Segundo número es el 7, tercer número, 3, cuarto número del Pega 4, es el número 9, el número ganador del Pega 4 es el 6, 7, 3, 9, repito, el número ganador del Pega 4 en la tarde de hoy es el 6739. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de esta tarde. Para más información, entren a nuestra página web, loteriasdepuertorico.pr.gov. Gracias por recibirnos en sus hogares y antes de despedirnos, queremos recordarle a todos nuestros jugadores que el sorteo de esta noche, pautado para las 9 de la noche, ha sido pospuesto debido a las condiciones climatológicas. Pendiente a nuestras redes sociales para conocer detalles sobre la nueva fecha del sorteo. Muy buenas tardes y cuídense mucho gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica dando de nuestra programación por wt San Juan wmtmayagüez y wsttv San Juan 11mayagüez amigos estamos conversando con Julio a